Hermoso conjunto de lunares para niña. espero que lo puedan confeccionar, aquí les dejamos el patrón con sus medidas Ya la tela previamente cortada, se nos muestra el pantalón, la parte delantera y la parte trasera La pechera Este es la pretina, le vamos a colocar una elástica Y este es el aplique del corazón estos son los tirantes y el vuelo de los tirantes. Ya pasamos costura al pantalón. Esta parte, en esta parte. Ahora vamos a coser la pretina. Ahora vamos a coser los tirantes. volteamos estos son los tirantes del pantalón para hacer un lazo sacamos bien las puntitas ahora pasamos costura alrededor listo ahora vamos a pasar costura a los lados y en la parte debajo del chop en esta parte y a los laterales primero vamos a pasar overlo todo alrededor de las dos piernas y los laterales y en la parte de la cintura listo ya la pasamos a verlo en todo el ahora vamos a colocar la elástica en el patrón se muestra la medida de la elástica pegamos toda la orilla alrededor y doblamos pasamos costura ya listo la elástica doblamos y pasamos costura y le colocamos el cinturón, muy hermoso, muy fácil de confeccionar. Espero que le guste este hermoso chorro. Ahora vamos a hacer un pequeño lazo, así nos queda muy hermoso este chorro. Y esta parte, vamos a hacer un doblez y pasamos costura todo alrededor. En ambas partes listo así nos queda este hermoso short para niña muy fácil de confeccionar espero que ustedes también lo puedan hacer ahora pasamos a la pecherita pasamos costura a los lados a los laterales y vamos a colocar una cinta para el refuerzo pasamos costura de la parte delantera y la parte trasera dos listoncitos listo pasamos dos listoncitos y lo volteamos y pasamos costura ahora pasamos a la manga dos listones más largos le hacemos un pequeño piquete abrimos así la manga de esta manera y la colocamos hacemos un piquete para buscar el centro y la colocamos de esta manera, así pasamos costura y la otra manga hacemos lo mismo un piquete para buscar el centro y pasamos costura todo alrededor y doblamos listo ahora esta parte vamos a coser los dos tirantes luego que ya lo pasamos costura todo alrededor doblamos y volvemos a pasar estos son los tirantes del vuelo el vuelo que tiene los tirantes pasamos overlock pequeño detalle y este es la aplique vamos a pegárselo de este lado listo los tirantes y le vamos a colocar un detalle de ruche en la mano así nos queda este hermoso corazón aplique lo vamos a pegar aquí pasamos a verlo todo alrededor y lo cosemos y en esta parte vamos a hacer un pequeño doblez listo, así nos queda muy preciosa esta cotica muy fácil de confeccionar con poco material espero que les guste el proyecto de hoy con su choco